Ustedes. Estamos, ahora sí, bueno, buenas tardes. Estamos acá en el, en el último encuentro del taller de KINAM, en Argentina y estábamos eh, con el tema del día de hoy, vamos a trabajar la práctica del rumbo oeste y vamos a trabajar una postura del rumbo central. Entonces queríamos eh, una plática de, sobre recapitulación y ensueño. Ok. <risa> Pues ustedes dirán, yo vengo corriendo de otra gestión que estaba haciendo ahora. Eh, en lo que me adapto a, al tema, les sugiero que propongan, platiquen ustedes. Si tienen alguna observación, una pregunta, algo que hacer, eh, eh, me dicen. Eh, yo les tengo una pregunta. ¿eh? ¿Por qué específicamente quieren que platiquemos sobre recapitulación y ensueño? ¿Alguien quiere contestar? porque no sé nada. <risas> claro, porque acá dicen porque no, no, no sabemos nada, porque recién lo vamos a ver hoy. <risas> ah, okay, ok, ok, ok. Sí, pero algo deben haberse enterado ya de, de ambas técnicas. Eh, y algunas cositas, sí. Lili, ¿tú tienes eh, algún interrogatorio, algo concreto que, ori que oriente esto? Sí, quizás me, me gustaría, ya que lo vamos a relacionar con la práctica. Me gustaría, como si comenzamos con el tema de la recapitulación, eh, que de paso es algo que es, que es muy lindo como lo llevamos al cuerpo físico relacionado con esta respiración barredera, por ejemplo, que es lo que vamos a realizar. Sí, sí, ok. Ok, vamos a empezar por, por las definiciones. Estoy tratando de ubicarme aquí en este, en este programa para poderlos mirar ustedes de frente. Eh, este, definiciones. Recapitulación. Esta es una técnica de desarrollo de la percepción que forma parte de otras, no se debe ver en forma aislada, eh, porque, mirad, eh, las técnicas de desarrollo perceptual son interactivas, una ayuda a la otra y recíprocamente. Si solo escoges una de esas técnicas, eh, llega un punto en que chocas, no, no sigues y puedes eh, sumergirte en un camino eh, falso, que es el de la especulación, el de la fantasía, el de la visualización de cosas y demás. Bueno, la mente te propone muchos temas. Sin embargo, las técnicas de desarrollo de la conciencia se miden por sus efectos prácticos inmediatos. Te voy a poner un ejemplo. En el caso del sueño, si tú te das una orden y la cumples en el sueño, ya estás soñando. Si no la cumples, no estás ensueñando. Es así de simple. Y tú sabes bien si lo estás haciendo o no. No es algo que otro pueda medir. De alguna manera pasa lo mismo con la recapitulación. Ah, la recapitulación, en teoría, es el arte de recordar. Pero hay que tener cuidado con, con el proceso de recordar porque la mente nos engaña. Eh, por lo general tenemos una imagen de nosotros mismos diferente de la realidad. Y tratamos de sostenerla, ya sea inventando cosas que no ocurrieron, torciendo cosas que ocurrieron, omitiendo cosas que ocurrieron, es decir, manipulando eh, nuestro pasado de tal manera que terminamos con un modelo, con una imagen, pero no con la realidad. Recapitular es justamente deshacer esa imagen. Así que el primer tema con la recapitulación es que no se trata simplemente de recordar, se trata de dejar que los recuerdos afloren por sí mismos, no provocarlos mentalmente, evitar las asociaciones automáticas, estar en silencio. Por lo tanto, lo que les decía desde el principio, se, ne se necesita saber eh, meditar un poco, hace falta un poco de meditación, de tecnología de meditación, porque si no sabes callar la mente, la mente ya viene con un programa, con una historia personal. Entonces, ¿qué vamos a recapitular ¿Esa historia que trae la mente? Esa historia de realidad es para desbaratarla, para destruirla, no funciona, no, no sirve. Tenemos que salir de imágenes preconcebidas de nosotros mismos para encontrar la realidad. Eh, y después les voy a poner ejemplos de qué es esa realidad y cómo son cosas tangibles, palpables, no son especulaciones. Ahora bien, otro problema común con la recapitulación, es que si no lo hacemos de manera correcta, terminamos dándole culto a la historia de uno mismo. Y la verdad, la historia personal es una tontería. Es algo que no vale la pena. ¿Ven? Se va a quedar, va a desaparecer. Va a volar. Nuestra historia personal no es lo que hay que cultivar. La recapitulación es un valor en sí, no porque esté la historia personal ahí, sino por el acto de tratar de recapitularla. Usamos los textores de porque es lo que tenemos a mano. Y por supuesto tenemos que limpiarla para eh, poder eh, descubrir el objeto de la recapitulación. A eso voy. Una de las cosas más extrañas de este mundo es que podemos recordar el nombre de perro, eh, la película que vimos, una canción completa. Podemos recordar miles y millones de cosas, pero no recordamos lo más importante que nos pasó en tanto individuo que es haber nacido. Se los estoy diciendo de, ma de manera un poco sugestiva, en realidad mucha gente sí lo recuerda. Algunos de manera natural, porque no perdieron nunca la memoria, y otros porque se pusieron a recapitular. El objeto de la recapitulación es regresar al origen, recapturar el origen. El... El fenómeno de la concepción, la gestación y el nacimiento se representa simbólicamente, se representaba en el México antiguo como un árbol. Decían los antiguos que hay un árbol que tiene raíces en forma de, de reptil, es el dragón de la tierra y el reptil de la tierra. Y tiene una fronda que es el cielo, está llena de pájaros y demás. Es decir, las causas y las posibilidades, lo que buscamos. Y en el medio los efectos que nos están llevando hacia allá, que es el tronco. Y dice que cuando nace la criatura, ese árbol que une el inframundo, lo más profundo con lo más alto, se rompe. Eso se llama el árbol de Tamoancha, el árbol de donde descendemos. Y se pintaba como un árbol herido en la mitad del, del, del que emana sangre. No sé si han visto ese símbolo, Lili, ¿lo has visto? Sí, sí, ese árbol, lo, sí. De hecho, en la, en la, en la región de, de la Ribera Maya está bastante también. Sí, sí, es ese sí. Ese árbol, esa herida, es el parto. El árbol, por supuesto, es el árbol genealógico. Tanto en un sentido físico, es decir, nuestras genealogías, como en un sentido espiritual, ¿no? Todo lo que hemos bebido culturalmente, y en todos los sentidos, eh, tenemos muchas genealogías. Ahora bien, el, el parto se representa como una herida. Eh, Tenga en cuenta que si nosotros echamos para atrás en nuestra historia, llegamos a un punto en que fuimos concebidos como individuos, pero no fuimos creados en ese momento. Ya en ese momento había unas células germinales totalmente activas con su propia historia. Y si seguimos para atrás de esas células, llegamos a otras y a otras y a otras y a otras y a otras y a otras. Y a otras. Nuestros más remotos antepasados en en este planeta, son los primeros microorganismos que existieron. Tenemos un linaje continuo con ellos, no es que hayamos venido a otro lado. Un linaje continuo, nunca se ha roto con esos primeros. Y esos primeros se remontan a uno, uno solo, que ahora los científicos le llaman Luca. ¿Dónde no sabían eso de, de Luca? Que es un microorganismo muy sencillo. Bueno, somos todos, literalmente, nietos de ese microorganismo. En otras palabras... Nuestra historia, incluso desde el punto de vista biológico, es muy larga. Y si vamos a hacerle caso a los anahuacas, ellos decían que ese primer microorganismo es hijo de otro, y de otro, y de otro, y de otro, hasta el infinito. La vida es eterna. Nunca empezó y nunca terminará. Como individuos sí, por supuesto que tiene un origen y tiene un fin. Pero como vida, decir, como fenómeno, nunca empezó y nunca terminará. Y a eso se le llama el árbol de estamos hechos. Pero... Cuando nace el individuo, o lo que acá en México llaman la tona, se crea una tona, es decir, un vehículo capaz de percibir el tonal, el mundo manifiesto. Tonal quiere decir lo, lo representable de la raíz ton, que es luz, calor, todo lo que nos impresiona, eso es ton. El tonal es el mundo manifiesto y la tona es el vehículo que puede percibir. Pues bien, eso se representa con una herida. Y se dice que en ese momento olvidamos. Se rompe algo, perdemos de vista algo, porque el trauma de nacer es muy fuerte. A medida que crece el niño, bueno, al principio recuerda muy bien su nacimiento el niño, por supuesto. Pero a medida que va creciendo, empieza a sustituir el recuerdo con imágenes generalmente implantadas. No es casual que a todos los niños, incluyéndonos, desde chiquitos les gustan ciertos temas, ciertos cuentos. Otros temas no les gustan, no les interesan. Pero sí ciertos cuentos. Cuentos que reproducen el tema del héroe, el héroe solar. Es decir, el que viene para hacer algo, el que viene con una misión, eso es lo que le gusta al niño. Por eso, esos son los temas de las películas infantiles, el tema de la misión. Está reflejando la historia de ese niñito que todavía recuerda eso. Tampoco es casual que cuando el niño llega a 13 años, por ahí 12, 13, 14 años, de pronto pierde interés por eso y empieza a interesarse por otras cosas. Porque el flujo hormonal de la adolescencia es tan fuerte que borra los últimos vestigios de la memoria del origen. A partir de ahí, el niño empieza a ser considerado una persona cuerda y trata de, él mismo se rectifica así para ser cuerdo, para que los demás lo acepten y empieza a incorporar los valores cotidianos de la sociedad. Desde el punto de vista chamánico, desde el punto de vista nahualico, es una pena. Porque con eso perdemos un potencial de desarrollo de conciencia que está implantado en nuestros genes desde la eternidad, está y sigue aquí con nosotros. Lo que pasa es que lo vamos encubriendo con capas de preocupaciones, de ocupaciones que no vienen al caso, de cosas implantadas por la sociedad para que sirvan a los propósitos de la sociedad, de dudas, de frustraciones, etcétera. Y llega el momento que no estamos viviendo para nosotros mismos. ¿Quiénes somos nosotros mismos? Nosotros somos el proyecto que nos trajo. Nosotros somos nuestro origen. Si nos estafan el origen, nos estafa la totalidad de nosotros, solo queda una apariencia haciendo unas pantomimas para cubrir, para quedar bien con la sociedad. ¿Cómo sabemos eso? Porque esa persona ha reducido una pantomima, no se quiere morir. Y a la hora de enfrentar la muerte está atormentada. Porque no ha vivido. Porque no entendió su propósito. Por eso, antes de llegar a ese momento final, el chamanismo propone recapitular, adentrar, volver al origen. Eh, les repito la idea inicial. Podemos recordar un montón de banalidades, pero no recordamos el acto más impactante de nuestra existencia individual, que es el haber nacido. ¿Cómo podemos recuperar ese acto? Bueno, son varias etapas. La primera es recobrar la energía que dejamos invertida en todo tipo de enredos, pero sobre todo a partir de la adolescencia y la primera parte de la adultez, la persona se suele enredar en todo tipo de cosas que desgastan sus emociones, hace todo tipo de promesas, se ata a todo tipo de cosas, este, deja su energía en manos de los demás, y carga energía ajena, pero en cantidad, y empieza a hacer una vida que le parece propia, pero en realidad es una mezcla de cosas. Vamos a, a poner un ejemplo, en el campo de las ideas, digamos. Si tú revisas a una persona normal, normal este, las ideas que tiene sobre el mundo, vas a ver que 90% de esas ideas fueron leídas, implantadas, se las dijo un cura, se las dijo otro, no son ideas propias, no, no derivan de la experiencia propia. Y por supuesto que esas herencias, esos implantes, cobran un impuesto, un impuesto en energía. ¿Energía qué cosa Energía no es un fluido místico, ¿eh? energía es simplemente capacidad de acción, capacidad de hacer cosas. Ahí tú tienes un niño que tiene tanta capacidad de hacer cosas que si no hay nada que hacer, se pone a dar saltos, así, se pone a dar saltos. Y tienes un adulto que tiene que pensarlo diez veces para hacer cosas extremadamente necesarias. Bueno, pues hay una diferencia, y esa diferencia no solo la edad y el cansancio y demás, sino la energía que se ha ido quedando eh, en todo tipo de, de situaciones. Sobre todo preocupaciones, compromisos y rutinas. Una de las cosas que más desgasta la energía son las rutinas. Tiene, le voy a poner un ejemplo de rutina eh, clásica. Un niño, un niño chiquito, no cree en nada. <risa> Su mente es fresca. Siempre, cada vez que piensa algo, es nuevo. Y por eso está encantado de pensar y de, y de descubrir cosas. Pero ahí tiene un adulto normal que tiene una cantidad de creencias como un saco, la va cargando. ¿Y cómo se mantienen esas creencias? Todos los días piensa lo mismo, en el mismo orden con las mismas palabras. Y lo peor, piensa que esas creencias son la verdad. Un montón de gente en la tierra está convencida de que sus ideas sobre el mundo, que no son ni suyas, ¿eh? implantadas, son la verdad. Sustituyeron el concepto original, el concepto que un niño conoce. Es, la verdad es la experiencia por un concepto totalmente espurio es la verdad es que repita cierta cantidad de palabras en cierto y por eso esta persona mueve frustrada porque otro vivió su energía otro se quedó con su energía entonces la recapitulación es el momento de volver les puse el, el ejemplo de las creencias pero pasa por ejemplo con los sentimientos es muy común enamorarse, frustrarse o verse enamorado por verse frustrar yo hice Hace mucho tiempo, ¿eh? hice una, un inventario de momentos en que me enamoraba de alguien o me frustraba con alguien y demás. Y descubrí que era cíclico, no era libre. Era cada tantos eh, días, cada tantos meses pasa tal cosa. Me dijo, oh, esto no soy yo, aquí hay otra cosa funcionando a través de mí. Y yo simplemente soy un monigote que sigue ese tipo de ciclo. Eh, sí. Si, lo vemos, incluso en el campo sentimental, por ejemplo, es muy común que uno se adapte a situaciones que lo desgastan emocionalmente, pero que ya son parte del metabolismo cotidiano y no se puede salir de ahí, y te sigue desgastando y no se puede salir de ahí. En el campo físico, una de las cosas que más desgasta la vida son las adicciones físicas. Eso, ni siquiera hay que hablar de eso, todos sabemos que el, el atarse a una sustancia o algo así, pues cuesta, cuesta mucho. Uh, ¿Cómo recuperar el estado prístino? recapitulando el momento en que cedimos a esa atadura, en el momento en que nos engañaron, que nos metieron una idea eh, errónea, en el, el momento en que cedimos nuestra toma de decisión en favor de otro. Claro que es un cómodo no decidir, sino que lo decida otro por uno, ¿no? Pero todo eso se paga. Así que la re, recapitulación es la búsqueda del origen pasando primero por la, re, re, retomar esa energía que dejamos desperdigada, y una vez que uno tenga un cierto estado energético eso lo nota uno en una cierta disposición para hacer las cosas eh, emprender un ejercicio un poco más complejo que es recuperar el momento natal eh, alguna cuestión sobre esto ay yo sí tengo perdón una pregunta que quizás no tiene mucho que ver pero escuché hablar pero bueno si no nunca lo experimenté pero hay mucha gente que relaciona esto del del entierro del guerrero para re, para recapitular sí. y acordar el nacimiento. Sí. ¿Es sí. eso entonces? Justamente les quería mencionar el detalle que la recapitulación dentro de las prácticas de Kinan se asocia al rumbo del oeste, porque uno está eh, acostado. No es casual, por ejemplo, que los eh, psicoanalistas suelan acostar al paciente, lo reclinan por lo menos, que baje un poco la cabeza y demás. Esa postura ayuda a liberar, ayuda a que uno entre a las capas del subconsciente y de una forma más gráfica y si quieres un poco más folclórica bueno enterrarse ya está simbólicamente cubierto por la tierra si van a hacer esa práctica les sugiero que tengan cuidado una tierra seca un lugar eh, limpio que no haya parásitos ni nada porque tampoco se, se vale dañar el organismo eh, y el objeto es fíjate que el, el el ejercicio del entierro ejemplifica muy bien este objeto, porque no sé si han visto las, la tumba de Pacal y otras tumbas de Mesoamérica y también de otras partes del mundo, en que el, eh, la tumba, el, la cavidad se hace en forma de útero, la tierra es el útero, el entierro de guerrero es volver al útero. Eso es un, un, un ejemplo gráfico externo de un ejercicio interno que opera el al origen. ¿Cómo podemos volver a ese origen? ¿Cómo podemos capturar ese momento en que nacimos, que se supone que es lo más importante que nos ha pasado y resulta que lo olvidamos? ¿Qué hacer? Primero hay que entender que el niño que nace no percibe lo que le está pasando tal como lo percibe el adulto que lo ve desde fuera. El niño que no sabe qué está naciendo no sabe lo que es un parto, no tiene los conceptos de mamá, hijo, no, no. Eh, el niño lo está viviendo. ¿Cómo recuperar esa, esa vivencia? Lo otro a tener en cuenta es que el niño no está pensando, porque no tiene palabras en la cabeza. Por lo tanto, lo está viviendo sin palabras. Aquí ya encontramos una clave. Si queremos recuperar la memoria del origen, es decir, volver a las raíces del árbol, es decir, unificar el flujo de la savia del árbol cerrar la herida, si queremos recapturar esa energía, tenemos que hacerlo sin pensamiento. Es decir, nos proponemos la tarea, si quieren verbalmente, hasta en voz alta, si pero en el momento de hacerlo, parar los pensamientos, cortar los pensamientos. Ya la, el comando que nos dimos, la evocación, va a funcionar. Si callamos los pensamientos... Vamos a descubrir lo que descubrió ese niño que nació hace tantos años. Y entonces vamos a recordar el nacimiento. De eso se trata. ¿Alguna cuestión? ¿Tienes una pregunta? ¿Y si tuviste un nacimiento traumático. Ah. Acá, vamos no, no, o sea, o a, sea, de lo traumático está, que es. La segunda te siguieras, así se puede escuchar bien. Una pregunta. Y sí. si tuviste aún, o sea una historia en la que te contaron que tuviste un nacimiento traumático y además digamos como que hay que superar dos traumas juntos o oh. Mira, no me atrevería a hablar de manera absoluta en este caso pero de hecho la historia del nacimiento es una parte importante de, del simbolismo anahuaca uh, por supuesto no, en cualquier nacimiento es el nacimiento de profeta entonces se describe, hay muchos textos que hablan de cómo nació y es un impacto traumático. En realidad esto es una hipérbole. Se está diciendo que se haga estuvo cuatro días para venir. Hay un libro de más de 100 páginas, Maya, que dedica, se dedica a describir cada detalle de cómo nació. ¿Mm? Eh, fue una cosa dantesca y al mismo tiempo va describiendo la lucha entre ese niñito y los poderes que querían matarlo, esos son los problemas que tenía su mamá que no podía parir ese Bueno. Y con eso está, digamos, eh, reflejando o representando la lucha cósmica entre el bien y el mal, entre la energía y la inercia, ese tipo de cosas. Eh, pero también al, al describir un pacto difícil, un pacto que duró cuatro días, lo que hace este texto es decirnos, enfatizar, es una, una hipérbole, ¿no? está enfatizando, eh, el trauma de nacer, el trauma de nacer es tal que hiere el árbol, yo no creo que las dificultades del parto le, le añada mucho a ese trauma, porque ya de por sí el trauma es fundamental, por eso los antiguos solían traer a los niños eh, eh, adentro de un temazcal, de un baño de vapor, que era un útero de tierra, se hacía de tierra, y el niño estaba adentro cuatro días antes de salir a la luz, solo veía la luz por la luz, del tema y se daba cuenta que en un mundo de afuera pero también tenía una unidad de transición entre el bien de la madre y el mundo externo me imagino que eso lo hacían para atenuar un poco ese ese choque y que el niño se fuera adaptando y empezar a, a, a contactar con el mundo externo eh, de buena manera no con miedo ¿no? ahora bien eh, qué pasa en el momento de nacer ¿Y qué es lo que vale la pena recapitular y recapturar? Y en el momento de nacer nos ponemos en contacto a través de los sentidos con el mundo de afuera fuera. El niño no lo ve como un mundo, tampoco ve objetos, no tiene esas imágenes en la cabeza, no tiene conceptos, no tiene sentido de la utilidad de las cosas. Así que él no ve el mundo que nosotros vemos, él ve la realidad, lo que hay ahí de origen, sin la capa mental que nosotros le hemos impuesto. Y lo que hay ahí de origen es... Luz, este, sentido de humedad, este, el sentido de tacto, los cinco elementos alquímicos. Los cinco elementos. Es lo que está ahí cuando el niño nace. El tema de los cinco elementos presentes en todas las cosmologías de la Tierra no es más que el, el, el resultado del acto natal de todos los seres que conforman esas cosmologías. Y por eso ese tema es tan profundo y no se acaba y sigue y sigue y sigue persistiendo mientras sigan naciendo. Por lo menos entre los mamíferos es así. Ahora bien, lo que vamos a buscar a través de la recapitulación es darnos cuenta que estamos viendo, que estamos oyendo, que, que, que nos llega el aire, que estamos tocando algo con el cuerpo. Darnos cuenta de la revelación sensorial. En este momento, la realidad se nos está revelando a través de los sentidos. Nosotros estamos encubriendo eso con un montón de capas de, de preconcepciones. Muchas subconscientes y otras ya más conscientes. Por ejemplo, las definiciones de los objetos son capas conscientes, pero la capa utilitaria está muy en el fondo de nosotros. Cuando vemos una silla, ni siquiera pensamos que es una silla, ni le damos nombre, simplemente nos sentamos. Eso ya está implantado en nosotros. Pero el gato que pasa por debajo de la silla, la ve de una manera muy diferente. El gato que pasa por ahí abajo puede que no tenga palabras para la silla, pero seguro que tiene un montón de palabras para cosas que nosotros ni sospechamos. Cuando digo palabras... Hablo metafóricamente. Es decir, sabe conceptuar temas que a nosotros no nos interesan, porque no es nuestra utilidad. La capa de la utilidad está muy por debajo de la capa de las definiciones eh, conscientes, y todo eso hay que explorarlo. El, el, el ejercicio de la recapitulación es echar luz, arrojar luz, en el ámbito del inconsciente. Para eso la mejor manera es eh, ponernos en la postura que queramos. Se recomienda estar erguidos. ¿Okay? Pero también puede ser acostado siempre que no tengamos sueños o semi-reclinados. La postura que queramos. Callar la mente y ver qué pasa por ahí. Si pasa un pensamiento, lo seguimos, pero levemente, por detrás de él, no imponiéndose. Porque si nos ponemos en el medio, se desvía y va a donde nos dirige a otro lado. No, ver hacia dónde agarra, pasa a otro. Ese es el método, digamos, de de atestiguar levemente el mundo lo que está pasando. Ya después que nos adaptamos a seguir los pensamientos sin hacer demasiada presencia, podemos ponernos categorías eh, de recuerdos. Digamos, las casas donde viví, las escuelas donde estudié, la, la, las personas que me han impresionado en la vida, ese tipo de cosas. ¿no? Eh, seguirlos. Es muy importante recapitular, no ir con el propósito de juzgar nada, ni de recriminarse por nada, ni de alegrarse por nada, ningún propósito emocional. Sobre todo, cero juicios. Frente al absoluto, frente a la totalidad, frente al infinito, no somos nada. Nuestros incidentes no valen absolutamente nada. Por lo tanto, tampoco hay que pensar que son grandes cosas. Simplemente son cosas que pasan y ya. Y hay que dejarlas ir. Pero si no estamos conscientes de qué pasaron, esas cosas pueden fermentar en nuestro interior. Así que no es... Voy a recriminarme por los pecados, ni a comprometerme, no seguir pecando. No, no, no, nada de eso. es observar Si nos ponemos linajes o categorías de incidentes, entonces se va dirigiendo la recapitulación para ir explorando diversas áreas nuestras. No es necesario llegar muy lejos. Eh, lo que importa ahí es el, el, el intento. Una de las, eh, de las tareas más complejas y al mismo tiempo fáciles es recapitular los sueños. Es complejo. Porque el solo acto de proponernos eso ya nos intimida un poco. Pensamos ver, que... ¿eh? Frank, perdón, se nos, de, se nos desconectó por un instante, te perdimos ahí un, un minutito. Sí, dime, ¿por dónde te quedaste? Nos quedamos... Ahí, para... Bueno, justo cuando terminaste la, la última parte de, de recapitular sin prejuicio, sin juzgar sin, sin sí. solamente la observación, sí. y ahí después se, se fue. Sí, les decía que hay una, hay un, digamos, un, una tarea de recapitulación, un linaje de temas a recapitular que nos intimida, pero es paradójicamente muy fácil, que es recapitular los sueños. Eh, uno, bueno, como generalmente no recordamos lo que soñamos, se pues hace difícil, porque eso ocurre en un área subconsciente, no, no le prestamos mucha luz, eh, Pensar que voy a recapitular los sueños que tuve hace 10 años, eso a principio intimidad. Sin embargo, el hecho de que te pongas a hacerlo va facilitando de una manera extraordinaria y llega el momento que recuerdas un montón de, de, de cosas que soñaste. Vas a recordar unas ciertas repeticiones en tus sueños y vas a ver que tu subconsciente mandándote señales de temas que hay que trabajar. Así que son dos grandes áreas de recapitulación, las cosas ocurridas en la vigilia y las cosas ocurridas en el sueño, el propósito es, es finalmente llegar a unificarlas, es decir, darnos cuenta que valen igual que lo que importa para el ser perceptual, eh, para el perceptor es el, el acto de percibir, no es lo percibido Es decir, si yo lo clasifico como parte del sueño, parte de la vigilia, eso es lo de menos. Me impresionó igual, es más. Puede que haya temas de sueño que te hayan impresionado más que temas de la vigilia. Porque lo que soñamos suele no pasar por las aduanas de la crítica consciente. Y entonces nos en cuela. Digamos, en la vigilia puede que tú observes un anuncio callejero en la televisión y seas capaz de decir no, sabes que esto es un cuento, esto no lo voy a comprar porque esto no es no es así pero si lo sientes en el sueño y después lo olvidas, es posible que se te imprima tanto que quieras cumplir con ese sueño. Luego, hay un punto que uno se da cuenta que las palabras realidad y fantasía no se aplican a la vigilia del sueño, se aplican a aplicar atención o no prestar atención. Es decir, la realidad la empezamos a identificar con el acto de atender, no con el acto de estar en la vigilia. Y la fantasía con el acto de no atender y no con el acto de estar soñando. Porque al perceptor le impresionan, por igual todas las cosas, no hace esa clasificación que hace la mente. Esa clasificación es a posterior. Un niño cuando nace no sabe distinguir entre si está despierto o dormido, pero sí sabe si está percibiendo cosas o no. Eso sí lo tiene muy claro. Tenemos que volver a ese punto, recuperar esa capacidad y limpiarla. La capacidad de percibir, así decir, percibir sin juzgar Eso tiene su fruto. Y si tú te das cuenta ya del ejercicio de la recapitulación, hemos caído en el ejercicio del ensueño. ¿Alguna cuestión? Sí, tengo una pregunta. Eh, vos decías que el origen es infinito, entonces la recapitulación también es, o sea, infinitas formas de recapitular siempre. Por bueno, ejemplo, mi sí. casa, mis parejas, trabajos, economías, ciclos, fechas ¿sí y puedo seguir así toda mi vida. No, no, no, no, no, espérate. No. les hablar en términos abstractos la vida tiene un origen infinito por usar la palabra infinito y de origen Bueno, el individuo no el individuo es un paréntesis muy bien definido una cosa es la vida y otra es el individuo nosotros somos, además de seres vivos somos individuos sí, el, el, todos los ejercicios nahuálicos, sobre todo la recapitulación tiene que ver con el individuo tiene que ver con lo que nos limita con lo que nos da forma okay. no con lo abstracto sino con aquello que nos restringe. Justamente lo que estamos es tratando de explorar esas fronteras que nos limitan para descubrir que antes de que existieran esas fronteras había otra cosa. perfecto eh, Ahora, ¿qué pasa? Eh, a primera imagen tú puedes decir, bueno, voy para atrás, llego al origen de mi individualidad y después me meto en una vida anterior. No. Cuando llegamos a ese origen, se rompe el tiempo. Cuando hablamos de infinito, ya no estamos hablando de algo que se ubica con respecto a nosotros en el tiempo. Estamos hablando de algo que está para todos lados a la vez, para adelante, para atrás. Es el árbol del origen. El árbol del origen lo abarca todo. No puede decir que las raíces fueron primero y la fronda fue después. No, todo a la vez, todo está ocurriendo. Nosotros estamos en una determinada sección de, del tiempo mientras somos individuos, pero se rompe la individualidad y ya no estamos en cierta sección del tiempo, ya estamos en todo el tiempo. Por lo tanto, el ejercicio de la recapitulación no es el ejercicio, de rec el ejercicio de recordar otras vidas ni nada de eso. Ni siquiera es imprescindible recordar exhaustivamente nuestra propia vida individual, porque por mucho que lo intentemos no lo vamos a lograr. La mayor parte de las cosas que pasaron ahí están en el subconsciente y son banalidades, no tienen sentido. Incluso si nos dieran la posibilidad de recordar toda nuestra vida, requeriríamos un tiempo equivalente a todo lo que hemos vivido para poderlo recordar todo. Ese no es el sentido del ejercicio. El sentido del ejercicio es descubrir dónde se nos está fugando la energía, dónde nos implantaron cosas, dónde hicimos compromisos que no tenían sentido, compromisos de adolescente. Eh, por ejemplo, dónde nos convencimos de que tal idea era la verdad y ahora después de 40 años tengo que seguir diciendo que tal idea es la verdad, aunque vea que no es cierto o que se deshace. Pues, si no me voy a sentir mal conmigo mismo. Entonces, ese tipo de fidelidades implantadas es una tontería. La sociedad suele, suele atarnos con eso. Eh, luego, se trata, el ejercicio de recapitular es eh, el de sellar nuestros salideros energéticos. Imagínate una tubería con huequitos, sellarlos. Solo eso. No tienes que trabajar allí donde no hay un salidero, porque ahí también no hay problema. Por eso les digo que se, eh, al principio lo importante es observar lo que sale, porque esos chispazos de memoria que vienen cuando uno está en un estado de silencio mental, son avisos de que ahí es donde hay que trabajar. Bueno, si te sobra energía y te sobra tiempo y quieres hacer una recapitulación más exhaustiva, adelante. Pero, eh, uh, digamos que en el camino a tu meta hay millones de cosas. Puedes ir explorando cada piedrita, cada hormiguita, cada hierbita que nace ahí, o puedes ir directo a la meta. En ese caso vas a decir, aquella piedra es la que me molesta, tengo que saltar aquel barranco. ¿Ves? Te vas a fijar en lo que hace falta. Eh, hay que tomar estos ejercicios chamánicos con, con un granito de sal, como decía Castaneda. Es decir, aplicarse seriamente, pero no obsesivamente. Pasa, por ejemplo, con la meditación. Meditar es una herramienta. No es que te pase todo el día que he estado en meditación. No. La idea es que trabajes, que cumplas con tu vida, que tengas una vida social satisfactoria, que sirvas para algo. Y para eso medita un poco, tengo una vida bastante meditativa, pero no, convierte, no, no hay que convertirse en una caricatura de monje meditante. Lo que se busca con las técnicas tabólicas no es evadirse del mundo a través de esas técnicas, sino conocerlas para incorporarlas al mundo y vivir una vida bien vivida. ¿no? Eh, ¿Alguna cuestión sobre esto? A ver si me dejan descansar. Sí, Gustavo. Sí, sí, sí, quería eh, preguntar. Eh, a mí me parece... Eh, a modo de, de reflexión me gustaría si vos podés abordar el tema, si esta conexión entre lo que es la recapitulación y el ensueño, ¿sí? y, y cómo está el individuo o el ego. ¿El individuo o el ego? El ego es el yo, la sí. personalidad, digamos sí, sí. que uno empieza a recapitular y creo que eh, también uno se va modificando. Sí. Y me sí. parece que ahí hay un tema que eh, a mí me parece interesante, eh, no tengo muy en claro cómo, cómo opera, pero me parece que eh, el, el entrar al ensueño, desde de, de, de qué lugar y en qué momento, sí. de, de mi ego tal vez, ¿no? O de, de mi yo. Sí, o de, sí. sí. ¿no? sí claro. A ver, lo que está tocando es un tema medular en este asunto. Sí. La mente nos, nos engaña, nos juega cabeza a la mente. Una vez que le ponemos un nombre a algo, pensamos que ese algo ya existe así, tal como lo dice el nombre. Lo convertimos en una foto. Pero lo que existe realmente es una transición. Vamos a poner la palabra ego. Si escogemos el ego de determinada persona y, trata, y lo tratamos de describir, vamos a tener una caricatura de la persona. El solo hecho de prestarle atención a ese concepto, el solo hecho de escribirlo, implica un lapso de tiempo, un, una inversión de energía, y eso modifica a esa persona. Él no es una palabra, yo es una palabra. En realidad, cualquier palabra que usemos es un símbolo, no es la cosa en sí. Eh, incluso cuando hablamos de un concepto como ser humano, entonces, puedes, verlo como, puedes verlo como un proyecto a futuro, puedes verlo como el estado actual de los simios. Y así, ¿no? Hay muchas maneras de escribirlo y todas son funcionales de alguna manera. Eh, pero lo que no funciona es creer que la descripción abstracta, absoluta, es la única verdad. Porque las palabras solo son símbolos. ¿Cómo funciona esto? Funciona en la práctica. Si te propones, por ejemplo, soñar y lo intentas, ya estás ensoñando. Y no hace falta deslindar la relación entre el ensueño y ningún componente filosófico de nuestro ser. Por otro lado... Si te propones soñar y no ensueñas, entonces sí si tienes que empezar a analizar a ver qué puede estar afectando aquí. Problemas de la personalidad, problemas sociales, problemas del ego, problemas de falta de energía por alguna cuestión biológica o, o psicológica o emocional. ¿ves? Es decir, la práctica es la que resuelve el asunto. Lo que funciona acá es ponerse un reto. Los retos eh, eh, para la energía ap apuntan al desarrollo de la voluntad la voluntad es primaria está por debajo es central por eso el ejercicio del sueño está en el centro el rumbo del centro es un simbolismo quiere decir es eh, eh, primario nosotros no somos producto de nuestra capacidad de razonar obviamente no somos producto siquiera de, de nuestras emociones ni ni del cuerpo físico vaya puede decir yo soy producto de mi cuerpo que vive y de... no, no, no, no hay algo por delante de eso, hay algo por debajo de eso, hay algo todavía más profundo. La voluntad de seguir existiendo, porque si tú tienes todo tu vehículo, tu cuerpo y demás, y no tienes ganas de respirar, no respira y punto. ¿Ves? Esas ganas están ahí y esas ganas están implantadas de muy profundo. Son ganas eternas. Aquí, si sí hablamos entonces de componente eterno de la vida, y a eso se refieren las uh, metáforas y, las, y los mitos. Eh, mesoamericanos cuando hablan de la vida como algo infinito, es decir, de la voluntad, del deseo de seguir siendo y de expresarse. Seguir existiendo para expresarse. Te lo pongo con un ejemplo que pongo a cada rato porque me gusta eso, porque lo vi, yo mismo lo hice. Me quedé asombrado de niño cuando le ponía el dedo a la hormiguita, y la hormiguita trataba de todas maneras de darle la vuelta al dedo no se quedaba quieta. Entonces noté que no solo quería seguir existiendo, sino que quería ser libre. Es la misma cosa. Al principio del camino es simplemente una compulsión biológica de, de, de estar, el miedo a desaparecer. Pero a medida que avanza es cada vez más consciente la idea de ser libre. ¿Libre de qué? De los límites perceptuales. Toda libertad es libertad de límites. Y si nos definimos como el ser perceptor, más allá de los incidentes, eh, déjame observar un momento. Ah, es que hay un perro, eh, tengo un perro aquí que quiere entrar de todas maneras. Este, más allá de, de, de, de las cosas que nos definen como individuos, por debajo de todo eso hay un ser sector Y la percepción tiene límites. Hay algunos límites que son naturales. Por ejemplo, ahorita mismo yo no puedo ver lo que hay detrás de mi cabeza físicamente. Porque la evolución no me puso ojo por detrás como se los puso una araña, por ejemplo. ¿Ves? Así que esos límites. Pero hay otros límites que son artificiales, que son importantes Posiciones de la sociedad que no, que no aportan nada, que al contrario no restan. Te voy a poner, por ejemplo, cosas relativas a la moralidad. A ver, hay cosas que funcionan en una época, en otra no, o en una zona, en otra no. A ver, aquí en Occidente hay gente encarcelada por bigamia. En Oriente, eso no tiene ningún problema. Se puede llamar moral a cualquiera de esas dos actitudes, eso son costumbres. Vamos a desligar los términos de los malos usos, o por ejemplo, eh, cosas relativas a dónde debo invertir mi vida. Generalmente a los, a los adolescentes se les va conduciendo a que inviertan la vida en una cosa ahorita, ¿eh? en una cosa que llama éxito, que básicamente se refiere a trabajar para otro y ganar bastante dinero. En otra época, digamos, en la Edad Media, orientaban a los muchachos a una cosa que, que era ser un caballero y a las niñas a ser una dama. Es decir, estereotipos sociales porque funcionaba en aquella época. En el futuro habrá otros, otras motivaciones. Si uno quiere encontrar su propio origen, uno tiene que salirse de esas eh, orientaciones de la sociedad y, y ver qué es lo que yo quiero hacer realmente desde el fondo de mi ser, qué es aquello que me satisface desde el fondo de mi ser, porque solo eso me va a dar realización. Ahora bien, volviendo al tema de la recapitulación y ensueño sueño. Mire, el ensueño comienza con una sencillez, dándose una orden cualquiera y cumpliéndola cuando uno está dormido. Cualquier orden. Mientras más simple, mejor. ¿Qué hace eso? Primero rompe el mito de que no podemos ser volitivos en el sueño. Si en ese punto tienes una creencia religiosa implantada, no propia, sino implantada fuerte, vas a tener un problema porque las creencias religiosas están diseñadas, están hechas para nuestro ser vigílico, pero no para el ser onírico. No vas a encontrar en ninguna secta que te digan, hermano, tienes que ser cuidadoso cuando sueñas, porque la secta que te diga eso te está enseñando a soñar y se está anulando a sí mismo. La secta te va a decir, sé cuidadoso en tu vida cotidiana vigílica, pero sabes que los sueños, olvídate y ni te metas. Y una vez le pregunté a una señora, entonces realmente es cristiana? Sí, sí, totalmente. También es cristiana cuando sueña, y se quedó muy impactada con la pregunta, y noté que había soñado, de Dios, cuántos disparates, y no se sentía responsable de eso. Entonces, enseñar es tomar responsabilidad de todo nuestro ser. No vernos eh, divididos en dos partes. No ser unos esquizofrénicos de la vida. Es decir, integrarnos en la manera de, de, de la mejor manera posible. Eh, eh, esto de que, no, si me emborracho ya yo no tengo la culpa, es el estilo de, de México, ya si te emborrachas, lo que es mentira, eso no es cierto, eso no es así, eso te lo dijeron y a ti te conviene, pero no es así. ¿Ves? Eh, o por ejemplo, el estilo, de, el estilo cristiano, el de día soy muy puro, muy santo y todo, pero la noche ya tú sabes lo que el sueño es. Y por la mañana, por supuesto que no puedo recordar. Eso, porque si lo recordara sentiría vergüenza, pero ocurría en un sueño, no hay ningún problema. Es decir, anti-ensueño, en otras palabras. No educación, de una octava parte, por hablar desde fuera, de una octava parte de mi tiempo de vida. No educación. Iban a decir algo, no me no, no puedo leer las letras, pero tú me dices quién quiere hablar. ¿Quién quiere la pregunta no sé. Ah, no, sí, de acá, no, no, debe ser alguno de la gente que está conectada online que quiso... Ya, sí, bueno, es no, uh, no distingo aquí quién quiere hablar, pero si alguien quiere interrumpir, adelante. ¿eh? A mí me eh. gustó mucho la conexión que hiciste ahí con la recapitulación y el ensueño de justamente utilizar la recapitulación para detectar esas rutinas que nos quitan la energía que luego vamos a necesitar para ensueñar. Que eso también eh, es lo que queremos trabajar con la práctica, como identificar. ¿Qué es eso? Que recapitulamos para, para poder tener más energía disponible para lo que requiere el ensueño. Sí, también un objetivo, les dije, de la recapitulación es recapitular los sueños. Sí. Ah, en teoría, si recapitulas bien, no es que estés recordando el incidente, sino que estás volviéndolo a vivir. Claro. Por lo tanto, si recapitulas un sueño como debe ser, estás ensueñando. Y ahí empiezan a fundir ambas realidades. Lo que se busca con el camino chamánico es la integración. No estar desintegrados. Una persona desintegrada va a tener una vista desde acá y otra vista desde acá, y esas no se van a unificar hasta que la persona se muera. Eh, y eso hace que vivamos a media máquina. Así decía Don Juan, vivimos a media máquina. No, no, no vamos con todo nuestro potencial. Pero si nos integramos, entonces vamos a aprovechar... Cualquier aspecto de nuestra vida, cualquier estado de conciencia que existamos, y lo vamos a cultivar, lo vamos a usar. Por ejemplo, ¿para qué se usan los sueños? Bueno, básicamente lo mejor que se puede hacer en un sueños es aprender a soñar para seguirlo profundizando, ¿no? porque con eso va a arrojar luz sobre eh, tu subconsciente. Pero lo puedo usar también para cosas muy prácticas, por ejemplo, el estudio de, de una materia escolar, resolución de problemas, eh, planificación, proyectos, puedes visualizar y puedes construir lo que quieras y experimentar y ver cómo pasa, qué pasaría y demás. Es decir, es un espacio muy práctico. Ahora bien, el sueño tiene ciertas etapas. Empezamos, como decía, con una tarea simple que es proponernos algo y cumplirlo en la noche. Eh, lo que importa no tanto es cumplirlo como intentar cumplirlo. En otras palabras, si tú lo intentas, ya vale por el sueño, aunque no lo logres. Pero si tú lo lograste y ya no lo intentas más, ya no estás ensueñando. ¿ves? Es decir, lo, lo que importa es educar la voluntad, intentarlo una y otra vez. Una vez que se cumple con la primera tarea, hay otras, un poco más eh, refinadas, que, que están diseñadas justamente para, para que la voluntad se vaya entrenando y vaya en determinada dirección, que es la, la dirección del desarrollo de nuestros centros perceptuales, de eso se trata. Eh, Castaneda hablaba de siete compuertas del ensueño, y no solo él. Esto es un conocimiento universal porque, porque somos iguales en todas partes de la Tierra, y, pues, los ensueñadores, al pasar por ciertas etapas, la van clasificando y dicen, ah, mira, hasta aquí yo tenía tal problema, pero lo resolví, entonces entré en este otro y así. Poco a poco la percepción se va refinando, empezamos a percibir de una manera más amplia, sin tantos dogmas. Eh, en la quinta comporta del sueño, la quinta etapa, se trata justamente de unificar lo que él llamaba las dos orillas de él, el lado izquierdo con el lado derecho, es decir, Vamos a decir, el consciente con el subconsciente. unificar eh, Ser de una pieza. Esto nos permite entender eh, los simbolismos que, que llegan a nuestros sueños. Eh, por ejemplo, soñamos con determinadas cosas. Soñamos con un animal, soñamos con un edificio así, así, o un incidente que pasa, un terremoto, un maremoto, no sé. En esa quinta etapa resultan absolutamente claros esos simbolismos. Porque estás viendo de dónde nace y qué mensaje te están dando y dónde hay que trabajar. Es un camino que... De refinamiento. La séptima etapa del sueño es volver otra vez al inicio, sentarse a meditar en un rincón. Eh, pero digamos que es una meditación muy potenciada. Y aquí la persona propiamente se puede llamar Nahual. Nahual es una palabra náhuatl que viene de la raíz Nau, la misma que le da nombre al número 4. Cuatro. cuatro se dice y se ome, se ome, yei, Nahuatl. Cuatro. ¿Por qué al 4 le llaman naud? ¿Por qué la raíz naud? Porque esa raíz significa exponencial, que el 4 es el primer exponente natural. Entonces, es el mismo número 2, pero un orden superior. Cuando hacemos el ejercicio de meditar en el sueño, estamos exponiéndonos a nosotros mismos. Estamos entrando en una dimensión superior de nuestro ser. Para hacer esto, ya hace rato que tenemos que aprender a desconectar por un momento al individuo. Y por lo tanto al ego y a la personalidad y a todo lo que va asociado a la individualidad. Porque el individuo no puede hacer esto. Esto es la energía reconociéndose a sí misma. Les escucho. Yo tengo una sí Sobre la recapitulación... Eh, algunas personas cuentan que cuando, antes de morir, tienen como estadios de su vida o una, no, una mirada de distintos momentos de, tu, de su vida y como que los trascienden o los atraviesan. Eso sería como una recapitulación natural. Ocurre de forma natural. Es, okay. es, es inevitable, es así. No es uh, como nos lo solemos imaginar, no es discursivo. Es... Es como lo que les acabo de decir. ¿Cómo recordaría yo mi nacimiento? Bueno, tratando de ponerme en las sensaciones de ese niño que nació, no en la descripción del que, de, de que lo ve desde fuera, ¿no? Es decir, en el deslumbramiento de ese niño que nació. Si recupero ese deslumbramiento por el mundo, estoy recuperando mi, mi acto natal. Y la cosa es tan nítida que puedo llegar a recordar incluso qué dijeron en ese momento, qué incidente pasó... Eh, Es, les decía, es el asunto de hacer silencio. Por eso todas estas eh, técnicas están integradas. Tenemos que aprender a callar la mente y esa es la base. Si la mente tiene algún ruido, no se desarrollan las técnicas nahuálicas. Lo primero entonces es meditar. Ahora bien, yo estoy especulando porque no me ha pasado, pero ¿qué puede hacer que una persona en el momento que siente o percibe que se va a morir? Recapitule. Recapitule de esa manera vivencial. No todo lo que le pasó, sino todo aquello que marcó su energía. Eh, yo me imagino que es el intento de irse libre para el otro lado. También me imagino que sale mucho más rentable aprender a hacerlo en vida que tener que esperar al último minuto, porque en el último minuto se, se, se, muchas cosas se suman. Estoy especulando. Eh, la verdad no he encontrado a nadie que haya muerto y regresado para que me diga puntualmente <risa> cómo pasa todo este asunto, ¿no? Pero sí les puedo decir que Todas las técnicas nahuálicas son prepararse para lo que desde el lado de, de acá, desde el lado del tonal, se llama muerte. Pero desde el lado del nahual, resulta que no es eso, es otra cosa. Uh, es una palabra tosca para describir un estado de transformación. Así, un estado de transformación. Eso sí, cuando morimos hay algo que muere. Pero no hay que esperar tan lejos. Cada día hay algo que muere en nosotros y hay algo que renace. En este momento que estamos hablando, está muriendo un tercio de la célula y está renaciendo un tercio de la célula. Constantemente pasa. Si nos damos cuenta de que la transformación es algo natural, lo aceptamos. No lo paliamos o lo mistificamos con imágenes religiosas de supervivencia ni nada de eso. No, lo aceptamos, primero. Y segundo lo conducimos hacia donde nosotros queremos, que es el acrecentamiento del acto perceptual, el resultado de eso se llama realización, que es un estado de satisfacción con lo más profundo de uno mismo. Puede que no sea, que no estés contento, puede que estés disgustado, enfermo, lo que sea, pero satisfecho con lo más profundo de uno mismo porque uno sabe para qué vino, uno sabe lo que está haciendo, uno sabe dónde quiere ir y uno confía plenamente en el poder de la energía. De eso se trata la realización de tener confianza en la energía. ¿Alguna cuestión? Eh, ¿sí, sí, sí, sí, sí. Yo hace poco leí un libro que viene de la antroposofía y que hablaba acerca de estas, o sea, en realidad yo lo tomaba como una teoría que me costó mucho entenderlo el libro, pero creo que está muy vinculado a esto de que si no nacemos, no morimos, por, al ser energía, ¿no? Claro. O sea, como. Acaba de explicarlo desde, no sé, desde un lado eh, claro. sutil, algo que a veces, o sea, uno, digamos, en la muerte es algo doloroso, algo que uno que te enfrentas a una realidad es para el que queda, pero no entiende la sutilidad del evento que sucedió. Claro. Mira, en, en, en la experiencia chamánica en, se trata de, por sobre todo, no negar la realidad de la muerte, pero darse cuenta que la muerte es una palabra. Es además un sustantivo, imagínate tú. Aquí en México le tienen tanto culto que hasta se convierte en una diosa y la gente va y lo adora. Tiene tres millones de seguidores de esa religión como si la muerte fuera realmente una persona. ¿no? Ah, vamos a salirnos de esas imágenes. Eh, muerte es un sustantivo, los sustantivos no existen en la realidad energética. La realidad energética en todo caso se podría reflejar mejor con verbos porque es algo que cambia en todo momento. Eh, una palabra más fina para hablar de la muerte es transformación. Si hay algo en ti, que eh, represente tu origen, pues eso sí Eso no hay manera de, de cortarlo porque es, es la energía. La energía no nace ni, ni se destruye. Si por otro lado te identificas con lo efímero, vas a estar toda la vida luchando para sostener lo efímero y finalmente vas a morir frustrado. De eso se trata. Por eso es importante aceptar las cosas como son, no a través de palabras, sino a través de vivencias. Y empezar a explorar esas realidades. Lo que descubre uno es... Un potencial de transformación tan enorme, nos damos cuenta que al hacer las prácticas germánicas nos damos cuenta que nuestra especie es todavía un animal primitivo, hombre. Somos todavía primitivos. La evolución de la conciencia no tiene fin. Yo no sé si habrá otros seres que nos excedan o no, pero estoy seguro de que hay seres que nos pueden exceder. Esos son hechos. Podemos excedernos a nosotros mismos. Estamos apenas empezando. Todavía tropezamos con las palabras. Para comunicarnos necesitamos palabras. ¿Tú ¿Quieres algo más primitivo que eso? Más primitivo que eso, los gestos de los chimpancés, ¿eh? únicamente, porque es que más primitivo no puede ser. Estamos usando símbolos bastante toscos, que además hay que traducirlos y demás, ni siquiera son símbolos biológicos. Para comunicar ideas totalmente abstractas, que por otro lado son símbolos de, la, de las cosas reales, porque ni siquiera son las cosas en sí. Es decir, tenemos varias capas de, de, de velos que nos aíslan de la realidad. Por eso hay que tomar todas estas enseñanzas yamánicas con cuidado. No quedarse enganchado de la forma, tratar de entender el sentido. Si yo le señalo a la luna, mirar a la luna, no mirar al dedo, es la luna. Entender el texto entender la intención, ser sensible a eso. Y no perder de vista que la búsqueda dentro de tortecayo, de la tortequidad, dentro del chamanismo en realidad, la búsqueda es la experiencia propia, nunca la experiencia ajena. No se trata de lo que el otro me dijo, se trata de lo que yo pueda verificar. Si quiero voy a usar las palabras del otro como guía hasta un punto porque el otro finalmente está recreando su propia experiencia del mundo. Pero a partir de, de ese punto, tengo que atreverme a estar solo. Eso también es otro principi principio chamánico. Por eso, estos ejercicios, eh, lo que aprendemos en el tonal, es decir, en convivencia, relación, en consenso, es solo una preparación para cuando estamos solos, y de veras vamos a trabajar. Eh, si nos proponemos, por ejemplo, en soñar, Ustedes saben que ahí es cuando ustedes se duerman, y en el momento que se duerman desaparecieron los demás. Ahí te quedas tú con tu intento de trabajar o tu falta de intento, con tu energía o tu falta de energía. Ahí te enfrentas a tu realidad. Si tienes alguna experiencia positiva con eso, es tu experiencia, no es la de los demás. Puedes decirle al otro, ah, yo ensoñé, pero transmitir realmente lo que pasó ahí, eso es casi imposible. Es como el tema de, a ver, ¿de qué color es esto? Bueno, le llamamos negro, pero sabe Dios lo que ve cada cual, ¿no? Eh, eh, estamos presos en trampas de palabras. Por lo tanto, también tendremos que aprender a estar solos y a basar nuestra experiencia, eh, nuestra, nuestra realización en la experiencia propia, en lo que podemos experimentar. Ese es el objeto de las prácticas nahuales. Por eso, la recapitulación que es algo tan personal y el ensueño, que es un reto absolutamente personal. Recuerden, las prácticas externas son para estimularnos, porque obviamente eh, es muy... Es tremendo, por ejemplo, yo llegué a un medio de personas que soñaban y vi que no estaban mintiendo, que, estaban, que era real, estaban entendiendo eso. Eso me estipuló y yo también traté de hacerlo. ¿Sí? Así funciona, pero si me hubiera quedado únicamente con las metáforas que me dijeron, pues yo no hubiera pasado ese momento inicial. Hmm. <risa> Muchas gracias, Frank. Sí, eso es lo que, lo que más nos gusta acá de la tontequidad, que todo el tiempo se está recordando esto de la experiencia propia, y que no sea tomar justamente un dogma o un paradigma nuevo que no es conocido para seguir imponiéndonos más cosas, sino al contrario, que nos ayude a ser más libres, a tener más justamente más capacidad de percibir, eh, y, y que también esa capacidad de percepción pase por nuestra propia experiencia. Es eso lo que más rescatamos de todas estas prácticas, y, y bueno, de esa manera también lo queremos transmitir. Claro. Oye, ya que estamos en, en estos dos temas, les sugiero, a modo de conclusión, eh, una práctica, no sé si tú le, les mencionaste a los compañeros, una práctica muy sencilla. Cada noche, cuando te vayas a acostar, intenta recordar, por aunque sea por medio minuto, lo que hiciste en el día, en el orden que pasó, para que tengas una idea clara de tu día a día. Y cada mañana cuando despiertes, dedica unos segundos a tratar de recordar lo que soñaste. Ese intento de recapitular en la práctica, la vigilia, el, el sueño, después de un tiempo se va solidificando, se convierte en una costumbre ya, y es de las buenas costumbres. Eh, y también, cada noche, eh, si quieren soñar, plantense, escojan un ejercicio. En mi caso les digo, escogí el ejercicio de verme las manos, yo cada noche me... De, me digo, bueno, voy a tratar de verme las manos esta noche, cuando, cuando sueñe, ¿no? voy a tratar de verme las manos. El ejercicio que es con, e, e, e, inténtelo cada noche, si es necesario lo dicen, lo, audiblemente, o por lo menos se lo dicen con toda claridad eh, en la mente, para impresionar al subconsciente. Y eh, si, si lo dicen todos los días, va a ocurrir en algún momento. En el momento que ocurra ya se fija la, eh, la capacidad y sigue ocurriendo ya cada vez con más frecuencia. ¿Ok? ¿Ok? Sí, muchas gracias. Sí. Que, gracias, a por gracias por la oportunidad y el interés. Estoy sí? a su disposición. Sí, dime. Ay, perdón, que quedó una, una última preguntita acá. Sí, adelante, claro. Eh, no sé si tiene que ver con el sueño. La energía que vos hablas de transformación. ¿No puede ser que sea creada o sea finita? ¿Cómo? La energía que vos estabas hablando antes de que es transformación. O sea, se transforma. Eh, no, no puede ser creada o puede ser finita también. Mira, energía es otra palabra de esas complicadas, es un sustantivo, no es una palabra que se describa a sí mismo, es solo una imagen que nos hacemos de algo. El mejor modo de, de la energía es como potencial de trabajo, potencial de acción. Eh, en tanto individuo, nuestro potencial no es infinito, es muy limitado. Y por eso justamente estamos practicando estas técnicas. Pero como núcleo de vida, como núcleo consciente, porque vida es conciencia, hasta donde sabemos eso no tiene límite. Entonces, eh, por supuesto, nos vamos a sentir mejor si estamos más cerca de, un, de una fuente inagotable que si estamos eh, restringidos. Acuérdate de, de, de, del ejemplo de la hormiguita. La hormiguita no lo piensa dos veces, ella trata de escaparse. Pero si fuera una hormiguita sabia, inteligente con un montón de creencias religiosas en la cabeza, diría, no, ¿sabes qué? Yo mejor me quedo aquí porque esta es la providencia a la que me puso este, esta barrera y espero que la providencia sea buena conmigo. Hay que salir de todas esas ideas, simplemente actuar de manera espontánea. Si te gustan los límites, excelente. Si no te gustan, hay tecnologías para romperlos. Los límites son psicológicos. Esos sueños que solemos tener cada noche en realidad son motivos psicológicos de temas que quisiéramos trascender. Y el solo hecho de que lo estemos percibiendo indica que podemos trascender. Entonces, hay tecnología, lo, la tecnología chamánica en realidad ni siquiera es humana, se creó antes de nuestra especie. Aprovecho para darles una noticia porque a mí me gustan estos temas. Acaban de descubrir una industria lítica, es decir, herramientas de piedra, bastante anterior al género homo. Es decir, hace millones y millones de años ya, ya había seres explorando todas estas cosas. La tradición chamánica es antiquísima. Por supuesto que es perfectible, ¿ves? pero vale la pena escuchar esa tradición porque también tiene cosas muy eh, probadas que nos pueden funcionar en el día a día. Estoy a disposición de ustedes para estas cosas, pero creo que ya es más que suficiente por ahora. <risa> Ay, Ay, sí. Muchas gracias. Nos, nosotros te agradecemos tu tiempo y siempre tus charlas son tan, tan esclarecedoras y motivadoras a la okay. vez. Y muchas, muchas gracias. Vamos a la nos práctica. <risa>